Señores, arrancamos con las bullas del día. Lo que está sonando en todo el país y el mundo, porque nosotros somos mundial, flaco. Nosotros no somos nada ni local, mundial. Los no osobrosos, señores. En la madrugada de hoy viernes, apresan al cantante urbano lírico en la casa. Señores, del éxito, el motorcito y un, un artista que ve que no es, no es muy controversial, en la madrugada de hoy fueron detenido por culpa de una trifulca armada con, con unas mujeres, me dicen. El intérprete de la música urbana, Alvin Joel Abreu, mejor conocido como lírico en la casa, fue detenido a la madrugada de este viernes por la Policía Nacional, luego de un incidente en una cabaña turística de San Francisco. Según datos preliminares ofrecidos por Telenor, el, el, el intérprete se con encontraba con su esposa compartiendo en familia cuando llegaron otras personas que agredieron a la pareja de él, provocando una riña, el cual el cantante fue detenido. Yo pienso que una persona... Si es actriz, actor, cantante, y se arma algo, siempre ellos los que salen perjudicados. Porque cuando viene a ver, él no tenía, ahí vemos las imágenes, vamos a ver lo que él dice. Mírenme el cuello, fue que me agarran y me entraron a golpe y yo estaba ahí defendiendo a una persona y ya por eso yo estoy detenido. ¿Y por qué te traen aquí a los ¿Por qué te traen aquí a los ¿Ah? ¿Por Porque yo estaba en el lugar de los años. ¿Qué hacía tú ahí en ese momento? ¿Qué hacías con Con mi esposa. Con tu esposa. Sí. ¿En una caballera que estaba. Es en... ¿Eh? una caballera que están ustedes. ¿A dónde? En una cabaña. No, no. Se dice no, que estaba, estaba una caballera. discusión entre dos mujeres y por eso fue que, que se armó el lío en la cabaña. Sí. No, no fue que se armó una discusión. En realidad, nosotros Estábamos en familia ahí, pero hubo un malentendido en el cual la gente lo malinterpretó y agarraron y, y llamaron gente. La policía se llamó un chinche. No, déjame darle la cara a, a, a la prensa. Dígame. Entonces, no la volteaste a ninguna. ¿A quién? Hay una policía acredita. ¿Quién la golpeó? A una policía. Que yo le di a una policía. No, no, no, no, no, no, no. Eso, nada, que haga, me agarran preso. ¿Por qué? Normal y la gente está argumentando cosas que no son OIFE normal. En una un video. Señores, ahí está, un, un artista tranquilo que él nunca se ha metido en bochinche como alguno. Yo pienso que las autoridades deben entender. Con... También es el manejo. El manejo de un artista. Usted tiene, si un artista pegado como él, que ya tiene su nombre hecho, un artista que debe cuidarse, inmediatamente se arma una trifulca, una discusión en familia o no sea en familia, deben, el manejo de, de ese artista debe sacarlo de ahí inmediatamente porque es un artista, no importa que sea familia porque a veces la familia quiere joder al otro, eso es así. A veces la familia te jode más fácil que un amigo. Inmediatamente los manejadores la esposa se armó a trifurco una discusión con alguien. Debieron sacar al lírico porque el lírico es un muchacho joven que tuvo la suerte y la bendición de pegarse. Y pero dicen otros medios informaron que el artista fue arrestado por agentes del 911 que los trabajadores del establecimiento la cabaña turística vieron esa discusión. Tal vez no fue una discusión tan grave, pienso yo y llamaron al 911. Como el sistema es tan rápido. Llegaron y lo arrestaron a él y a dos mujeres, me parece. Pero yo creo que el lírico fue una chepa que se le pegó ahí y se lo llevaron porque esa es la figura. Pero no creo que él sea una persona eh, de problema ni, ni una trifulca así. Hola, Margaret, señores. Llegó la señorita del programa. ¿Cómo estás? Estamos bien, me sentía un poco solo, pero ya tengo claro. buena compañía. No, lo que pasa es... Señores, me dicen aquí que... Liberan el cantante lírico en la casa. Ya fue puesto en libertad por, eh, por el malentendido ocasionado anoche que fue apresado aquí en San Francisco. Ya fue puesto en libertad. Qué bueno. Eh, el cantante lírico en la casa, un muchacho que tranquilo, que no, no es de problema. Ahí vemos sí. cuando le están dando la libertad ya en las horas de esta tarde. Veo ahí que está CC, nuestro amigo CC. Y el abogado Renzo, a eso fue que le dieron la mano ahí al lírico en la casa. Claro, se dieron cuenta sí, que fue eso fue, fue una malentendido, confusión. porque es que la policía aquí. La policía, cuando ve que son artistas, sí, quieren buscar su sonidito también, de, de llevarse a ese muchacho, porque si, sí, ¿por qué no se llevaron la, la, las dos mujeres que estaban peleando? Que eran las que estaban buscando sí, los problemas. muchacho o sea. que no ha caído nunca preso. muchacho de pa. Eh, Muchacho tranquilo, y él, a eh, esa eh, mala noche. <ríe> Imagina esos tigres ahí, trancados ahí. ¿Qué un lírico? Y lírico loco puede salir de ahí. Ya ya un muchacho que está en la palestra pública. Y deben, yo le que son llamados a esas autoridades que andan patrullando. Usted ve, tiene que analizar psicológicamente quién es que está en el problema y quién no. Porque usted tiene que ser una gente razonable. Usted está viendo que el problema son dos mujeres y anda un hombre. Usted detiene, si están alterando el orden público, usted detiene a las dos mujeres o los dos hombres, sea quien sea, pero el que no está o el que está y no tiene que ver, no puede caer preso. Entonces las mujeres no se la llevaron. Sí, las mujeres también estaban detenidas, me parece, pero ¿de quién se hicieron eco? De lírico. Entonces mm -hmm. eso es lo que debemos evitar de que cualquier figura pública, puede ser flaco, camarógrafo de aquí, eh, quieren hacer un daño o quieren meterlos presos, tienen que averiguar primero. Y, y, y el sistema 911 también no se puede estar llevando gente así. ¿Qué fue lo que pasó? Usted mira, ah, venga, detenido. Sí, lo sí, que pasa es que, que mientras están detenidos, ahí es que van investigando qué es lo que sucedió. Tú o sabes, porque no lo pueden dejar libre. Eh, sea él o sea cualquier persona porque después se le puede escapar o si es eh, si esa persona sí tuvo que ver con eso entonces pero si, si él, cuando ellos llegaron el lío fue con dos mujeres y entonces se lo llevaron a él porque él estaba presente sí, pero había más hombres se, no se lo llevaron es decir que, que, que se lo llevaron porque él era lírico no se lo llevaron porque él estaba ahí porque ahí vieron más me imagino yo que, que hay más gente y no cayeron presos ven el que vamos a agarrar es el hombre y se lo llevan lo reconocieron eso, de una vez claro porque eso es así así que caminan uh -huh. aquí Hay ah, que si un esto. fulano la tal no no no cae preso Tú, y, y... vamos a ver Romeo un lío en la cabaña <risa> Dios lo libre Romeo un lío en la cabaña estamos Romeo y yo a quién se van a llevar a, a, Romeo, a Romeo todo el tiempo el, <risa> el de los cuartos el de los cuartos porque a, a mí no me preso. de los cuartos <risa> ahí ponen una fianza de 10 mil hay que hacer una querme <risa> para pagarla porque eso no, no tengo ni uno, pero cuando son artistas, si sí deberían darle un trato mejor, no ligarlo también detenido, no ligarlo con, con los presos comunes. Porque usted entra, tú imaginas, ¿eh? entrando ese muchacho donde tanto esos locos hay que caen presos diarios, un muchacho que nunca ha caído preso, no, y baile le hacen cualquier cosa ahí, claro, pues fanatismo también. que tenga dentro de la cárcel no, o, que o un le, enemigo que él no quiera cantar, los pobres a cantar, ¿eh? Sí eso es otra cosa. Claro, él no quiera cantar nervioso por lo que ha sucedido, entonces que lo pongan a cantar. Es una cosa que no puede. Ahí le salen los gallitos de una vez. No, los gallitos, no. Los, gallitos los pollos de los gringos nervios, le salen. Señores. Los pollos gringos. No, eso es así. Tienen que. Eh, nos sentimos felices, el mm. staff de los osobrosos, porque ya nuestro amigo lírico está Libre. en la calle. Ya. Regreso a su casa Con compromiso seguro Ese muchacho es flaco A eh, trabajar eh, Y lo metieron preso En ese Delta seguro <risa> <risa> <risa> él Lo <metió> <risa> No y seguro le dio un tour a él En, en, en esa camioneta Y le montaron Cinco cg arriba Porque <risa> Dios mío esto No ya último. que experimentó eso De, de, de dar una vueltica Por la cárcel Ahí un... Él no lo conocía San Francisco Y, y, y lo conoció anoche <risa> Dirá él bueno, ahí. Seguro se... los presos, cuando, cuando entró los presos agotados. Mira, mira, es lírico. El que canta el motecito, ponlo a cantar. Ahí va el lírico a cantar sin querer. ¿Eh? Eso va a ser. Ya se... que conoció la cárcel, se va a portar bien. Tú sabes, ya no eh. va a meter. Eh, o sea, no es que ha metido la pata, sino para un futuro no, sí. no va a ser nada malo porque ya dirá, concha, no, que no manejo, me gusta. El, esta el vaina. manejo también, el manejo tiene de que ser... un problema, tienen que, que sacar el uh -huh. en de humo de ahí, una seguridad o alguien. No, mira, ven para acá, que viene la policía o algo. No estaba porque con no... su representante ahí, seguro. Seguro, porque no pueden dejar a un muchacho que está subiendo. O sea, ya mm. él, él tiene su nombre como artista, no puede dejarlo que esté en todos lados. Porque lamentablemente cuando usted coge la fama, usted tiene... Hay, hay muchas personas que dicen, ah, fulano, es famoso y no me hablan. Ya, ya, cuando usted es famoso, ya hasta el teléfono tiene que tener cuenta a quién usted se lo coge. Eh, que lo llaman de la compraventa, venta Los uh -huh. tenis, ¿te acuerdas? Que se van a perder. Ya usted tiene que eliminar eso. <risa> que usted sentaba allí en una fritura. Usted no se puede sentar como la gente. Usted tiene que estar en el carro y mandar a la gente a comprar la fritura. Porque usted es un artista. Y mucha gente se aprovecha de eso. De que usted usted figura que usted es famoso para hacerle cualquier daño o hacerle pasar un mal rato, Como el delírico. ¿Entiendes? Vámonos a una pausita y después volvamos a... Al staff de los Osobros.